invitación y por supuesto a ustedes como asistentes. Y bueno, me toca tener el gusto de presentar al doctor Luis Felipe Montaño, coordinador de las unidades periféricas de la Facultad de Medicina de la UNAM, a quien pedimos una enorme disculpa porque en el programa aparece diferente eh, Él es, eh, actualmente es tres y él nos va a hablar de ejemplos de tratamientos con drogas huérfanas y diagnósticos en México. Muchas gracias doctor por haber aceptado. Buenas tardes. Te espero no aburrirlos mucho. Les juro que le voy a recortar el tiempo. <coughs> Primero tengo que, tengo que aclarar que espero que no haya ningún bioquímico aquí. Y si hay, me van a disculpar. Pero mi visión de la bioquímica es que se la pasa a patrocinar con la misma mitocondria toda la vida. Y qué hago? Yo soy inmunólogo. Y yo coordino de las unidades periféricas de investigación de la Facultad de Medicina. Tenemos visitantes. Y en muchas de ellas, especialmente en el hospital infantil en el Federico Gómez, ahí tenemos a una pequeña unidad que estamos formando, tiene apenas dos años, donde estamos, o sea, nunca la consideramos ni la llamamos como un laboratorio de investigación de enfermedades raras, porque para serles bien honestos, conceptualmente a nosotros en la facultad de medicina, pues, como que no estaba incluido en nuestro contexto. Pero estábamos estudiando en esa unidad todo lo que tiene que ver con la osteogénesis imperfecta, que al final del día también es una enfermedad rara. ¿no? Todo es cuestión de enfoques en esta vida. Entonces, miren, les voy a hacer la primera, espero no aburrirlos, porque ya los doctores, la doctora Navarrete y todos los presentadores previos ya hablaron de enfermedades estas raras. Y yo les voy a platicar de algo que no es aparentemente tan raro, pero sí es muy raro desde el punto de vista del enfoque que le damos, porque hay enfermedades que, aunque conceptualmente son raras, y les voy a poner el ejemplo de, del angelema hereditario, todo el mundo lo malinterpreta como si fuera una alergia, ¿no? un resulta maldita alergia porque no se cura. Y le dan, y le dan, y le dan, y, y, y resulta que es un broncomón. Y resulta que nadie la considera, porque como no es necesariamente de origen genético, aunque sí por supuesto genético, pero no necesariamente, voy a poner la cosa, y como el gran desencadenante en la época actual es en las niñas con el indiscriminado y asqueroso uso de anticonceptivos para que no les hagan renitos en la cara, que es uno de los grandes disparadores de la broca del angiadema hereditario, entonces es como que nadie la pela. Pero de alguna manera hay una falla seria, al igual que en los toqueños imperfectos, que es otra gran falla muy seria, este, en donde. Allí en el Hospital Infantil que tenemos, les digo, esta unidad, pues es una unidad donde ya estamos empezando a captar a muchos de estos tipos de pacientes. Alguna vez un patólogo de ahí, del Hospital Infantil, nos dijo, ¿y para qué le en esta enfermedad si ya se sabe todo lo que hay que saber acerca de eso? Y ¿no? dices, no, tantito, profesor, no, Entonces, el punto de vista de nosotros es mucho más, no es que seamos biotecnólogos, nada por el estilo, pero la idea es platicar con ustedes acerca de la importancia que tiene tener una visión diferente para poder dar algunas alternativas terapéuticas en algunas enfermedades raras ya mencionaron los con previos todo lo que hacen, los trasplantes y las medicinas y todo, ya les dijeron todo, pero yo voy a tratar de demostrarles de que hay cosas tan increíblemente simples a la mano que también pueden funcionar muy bien y que casi nunca les hacemos caso porque siempre estamos pensando y buscando algo raro Dentro de la terapéutica, siempre estamos buscando algún medicamento nuevo que haga el milagro de no sé qué cosa, y, y no necesariamente a veces hay simplezas que ahí están y que nadie puede. Entonces, esta, esta cosa. Ya les habían dicho todo esto de las incidencias y todo, que es un siglo por cada 10.000 habitantes, que se calcula que hay cerca de 7.000 enfermedades raras, que 80 son por alteraciones genéticas, que afectan a niños casi todas, y hay 230 que son las más frecuentes de todas, de todas estas 7.000. ¿Por qué? Porque la rareza depende de todo eso, la, la rareza depende de la genética de la población, de la geografía del lugar. De la nutrición, ya mencionaron algo, o del uso excesivo o inadecuado de medicamentos. Lo que en un país puede ser una enfermedad rarísima, a lo mejor en otro país es la cosa más común corriente de todos los días. Entonces, todo es cuestión de enfoques. Todo es cuestión de enfoques. Por ejemplo, la retinitis pigmentosa, que es una enfermedad no muy frecuente en México, es bastante más frecuente en algunas zonas europeas del norte, ¿no? y sin embargo, allá no la consideran enfermedad rara. Y aquí sí. Y Entonces, todo es cuestión de, de, de cómo vamos viendo la, la historia. ¿no? En México, según la Secretaría de, de Salud, hay 7 millones de mexicanos con alguna enfermedad rara, según ellos. Según lo que dicen los doctores, los ponentes que acaban de hablar son más, porque hablaron de 350 millones de personas en el mundo, y si ustedes lo ponen son 200 países a lo mejor nuestro promedio de 10 millones lo que quiere decir que muy probablemente hay muchos enfermos que nunca hemos detectado porque están geográficamente son americanas o porque se murieron y nadie se enteró este, hace poco en, en mi laboratorio una de mis estudiantes, su hermana perdió por cuarta vez consecutiva un bebé, una chava de 30 y poquitos años y no hubo poder humano que permitiera que se hiciera autopsia y estudios genéticos porque su pediatra y su ginecobstetra le dijeron ¿y para qué? si pues ya se murió, ¿ya qué vas a hacer? ¿no? y entonces la crisis, olvídese, ¿no? la crisis emocional que se genera la crisis ética es muy seria, porque a ver, yo quiero saber qué está pasando, no pero el marido dijo que no el médico dijo que no y la pobre mujer tragó camote y pues mi modo, a ver si me toca el chicle ¿no? que es una manera según la Secretaría de Salud los más frecuentes en México son estos, eso son información de la Secretaría de Salud por supuesto que está en contraposición con muchas de las presentaciones que se acaban de hacer hace un ratito porque ahí porque según esto ahí hay este, todas estas enfermedades que mencionaba la, la, la doctora pues creo que lo único que está es la de por ahí en ningún lado ¿no? Pero si ustedes se fijan, todas estas pueden dar lugar a muchísimas confusiones diagnósticas si el médico que está tratando no realmente sabe de qué se trata. Ellos dicen, pues eso es un niño que tiene de deficiencia mental, pobrecito, y entonces no, no dicen más que una de dos idioteces, ¿no? Dicen, o le faltó oxígeno al nacer o se parece su chorro a su papá, ¿no? Porque no hay <risa> otra causa <más risa> según esto, ¿no? Entonces. Todo esto nos lleva a no confundir una enfermedad rara con una enfermedad desatendida. En el caso de México, en México, aquí en México tenemos muchas de estas enfermedades que están aquí, que son enfermedades desatendidas, pero no son raras, desatendidas porque difícilmente se hace el diagnóstico o por las zonas donde se dan y entonces nadie las pela. Pero no son raras, simplemente son desatendidas. El doctor ahí ahorita mueve la cabeza es cuestión de enfoques, pues, tiene razón, cuestión de enfoques. ¿no? A lo mejor en Chapas, un, un, el Chagas, es la cosa más común y corriente de todos los días. A lo mejor en Chihuahua bueno, es una cosa rarísima, o sea, quién sabe. No? Pero a lo que yo voy es las posibilidades de confusión a la hora del diagnóstico de qué es una enfermedad rara y qué es una enfermedad este, desapendida y qué está pasando. Y como decía el doctor, es un cuando. Hago todo mi intento diagnóstico y sigo sin imaginarle, algo raro está pasando. Yo no sé si eso lo catalogo en automático como una enfermedad rara, pero muy probablemente sí. Algunas de las más difíciles de detectar son estas, en el contexto nacional. ¿Por qué? Porque se confunden con esto, el angiadema con una alergia, la noclobulinuria con una infección de dios urinarias, la nococolinsacaridosis con, con disorder muscular o esteroidea, la enfermedad de Gaucher con leucemia o el síndrome del X-Fractis puede confundir con retraso metálico o con autismo. Se confunde muy frecuentemente con eso y entonces habría que hacer estudios. Afortunadamente hay lugares donde se hacen estudios de genética, ya lo dijeron ahorita, desafortunadamente la realidad nacional es que en la masa de hospitales, excepto tercer nivel, no se hace este tipo de estudios. Y entonces siempre quedamos a predisposición del... Clínico, y ojalá y sepa mucho, y ojalá y un gran estudioso para ver qué es lo que realmente está pasando. ¿no? De, de alguna manera, este, siempre hay un doctor house en, en los hospitales, ¿no? que es el que saca la antena y dice: pues Mira, lo mejor podría ser X y, o Z. ¿no? Pero desafortunadamente, los laboratorios en los hospitales y en los centros de concentración están diseñados para atender a la masa de gente que llega con el 90% de los problemas de todos los días, no con las enfermedades raras. Entonces, lo que comentaba el doctor hace un rato, de tener ya unidades o que se hacen estudios para algunas enfermedades raras frecuentes, está padrísimo, ojalá y se diera a conocer más para poder generar centros de referencia y poder mandar ahí sistemáticamente muestras cuando los pacientes sospechan que tienen algo ¿Para ¿Cómo se tratan algunas de estas enfermedades? Este, obteniendo, no, obteniendo una designación de medicamento hueca, de, medic de otros medicamentos, cuando se utilizan para enfermedades raras. O sea, como ejemplo, la, la más obvia, la septriaxona para la ataxia espinocerebelosa. Este, este, este la septriaxona está en todos lados, la armen hasta como genérico intercambiable, ¿no? Y tiene posibilidad y ayuda, terapéuticamente hablando, este, en, en la ataxia espinocerebelosa. Este Pero cuando nosotros estamos tratando este tipo de enfermedades difícilmente pensamos en estas empresas. siempre estamos pensando en algo más sofisticado, y esto es una simpleza ¿no? el calcio esa forma de calcio si también puede ser muy útil para el síndrome del X frágil y tampoco le hacemos caso ¿no? o la trelosa para las ataxias o para las distorsiones musculares ¿no? entonces sí hay opciones que se derivan ahora les voy a hablar como investigador soy, soy inmunológico entonces, como investigador que soy, yo les digo, es que entre más le rasquemos a la fisiopatología de algunas de estas enfermedades raras, vamos a ir descubriendo y vamos a ir viendo que hay muchas posibilidades colaterales. Siempre yo soy un creyente del pensamiento lateral. Algo colateral que también ayude terapéutico, no va a curar el problema, pero sí va a ayudar al tratamiento, va a ayudar a que el paciente esté mejor. Bien. Ahora, ¿qué es un medicamento huérfano? Esa Es una molécula desarrollada específicamente. Financieramente es considerado un mal negocio, ya lo comentaron. Por supuesto que es un mal negocio, pero también cuestión de enfoques. Creo que ahí es donde nos está comiendo el mandado durísimo. son los españoles. Los españoles están desarrollando empresas para eh, generar medicamentos huérfanos. En enfermedades que aparentemente no son muy frecuentes, pero algunas de ellas cuando hacen el estudio epidemiológico serio en Europa, resulta que tienen este, un millón, millón y medio de pacientes en toda Europa, y entonces eso favorece el desarrollo de una empresa. Y ellos tienen, o han logrado, han logrado que el equivalente a su COFEPRIS, allá en España, sea menos quisquillosa para la hora de, de dar la aprobación para un medicamento. O sea, no pide que se hagan los estudios fase 4 tan sofisticados con tantos miles de pacientes, ¿Por es una enfermedad rara y porque es un medicamento bueno. Y creo que nosotros deberíamos empezar a luchar por eso, porque nuestra COFEPRIS también avanza de ciertos medicamentos que pueden ser utilizados en algunas enfermedades raras como alternativa terapéutica y más, si ya son medicamentos que están a la venta, es nada más decir que menos un nuevo uso, que además a la industria farmacéutica es muy útil porque es muchísimo más barato. Dar un nuevo enfoque a un medicamento que ya existe, ya tiene registro, es increíblemente más fácil y puede abrir las opciones de tratamiento para los pacientes que tienen enfermedades raras. ¿no? Ahora, biotecnología es la palabrita de moda, es la gran palabra de moda. ¿Qué es la biotecnología? Pues es eso, ¿no? todo lo que dicen. ¿no? Y ahí entra todo, como ustedes pueden dar cuenta absolutamente todo, no tiene que ser manipular genes nada más, hay mil cosas que pueden ser biotecnología según lo que dice ¿No? ahorita por ejemplo, si yo les dijera osteogénesis imperfecta que es lo que más me interesaría desarrollar, más que algún medicamento que esté que para curarla para mí platiquen bien y digan mejor cómo ya, para desarrollar andarnos, para que de alguna manera las estructuras sociales se puedan mantener y los niños puedan caminar hay otras alternativas, ahorita se las voy a platicar, ahorita los vamos a ver, para que vean que hay cosas que son muy, muy simples. En México creo que tenemos una gran habilidad para el desarrollo de sistemas diagnósticos. Nuestro siguiente ponente que va a platicar de cómo se puede diagnosticar y hacer este, con biología molecular detecciones de genes para enfermedades raras, la doctora ya les platicó de los tamices que hacen para las otras cosas, los entonces. En México creo que se nos facilita mucho, no me pregunten por qué, es desarrollar sistemas diagnósticos. La bronca que tenemos es que todavía no nos podemos vender, nos da miedo ser empresarios, pero, pero sí los podemos hacer, de hecho, los hacemos. ¿no? Entonces, ¿cómo incide la biotecnología en el tratamiento de estas enfermedades? Pues primero, esta cosa que dice aquí, ¿no? desarrollando medicamentos huérfanos, ¿no? destinados al diagnóstico o tratamiento. Y aquí les vienen los ejemplos que yo les platicaba, ¿no? de estas empresas españolas. Esta cosa que es el Ignusac, que es un inhibidor de la glucosil y seramida sin tasa para la enfermedad del shock. ¿no? El tratamiento por año vale 410.000. Yo no sé cuál sea la incidencia en México, no tengo nada más de Montería, pero por lo que han platicado ustedes es relativamente alto. Díganme si no vale la pena invertirle para desarrollar ese tipo de moléculas porque es un péptido sintético, no es ninguna cosa así del siglo XXV Es Esencialmente lo que hicieron los investigadores que desarrollaron esta cosa fue entras al banco de genes del POFME, bilibular PODME, que todo el mundo tiene acceso a esa cosa, sacas la secuencia, buscas un pértido, lo sintetizas, que hay N empresas que sintetizan péptidos, y lo evalúas en algún modelo o en algunos pacientes que ya se dejan hacer porque ya no tienen alternativa, y así se pueden generar muchísimos medicamentos no tiene gran ciencia no no hay que hacer ninguna cosa del siglo 27 para ver si sí si pega o no pega no esta otra la, la erosulfasa, que es la lactosamina, toda esa cosa no es para mutoperiódica caridosis y el tratamiento por año es de 380 mil dólares es exactamente la misma historia y además yo me adelanto diciendo que todos Ahora en día cuando hablamos de ciencia, de lo que quieran, siempre estamos que la preotómica, la genómica, la que ustedes gusten usted, y pero lo que casi nadie le está entrando, que no está empezando, es la glicómica, los azúcares, ¿no? los azúcares que son al final del día una parte muy importante del metabolismo, de enzimas de muchísimas funciones orgánicas, que está codificado y que no sabemos ni cómo se codifican, ni qué lo no codifican, ni nada. Esas son las de los genes que ustedes saben para qué sirven, ¿no? y, y como los que hacemos investigación somos fervientes creyentes que la evolución no puso allí un gen que no sirve para nada, lo que pasa es que lo puso y no sabemos todavía para qué sirve, pero claro que sirve. Entonces yo creo que hay áreas que tenemos que empezar a, a atacar desde un punto de vista distinto, viendo porque es poco probable y es poco eficiente en términos de biología que el organismo, para echar a andar una proteína bueno, glicosilada o tenga que apelarle un armatose del tamaño del mundo para después ir recortando cachitos hasta que la buena. Eso es muy poco eficiente biológicamente. Entonces, muchas de las fallas en la enfermedades que se pueden suceder es a la hora de esos cortes, en donde tienen que ver las enzimas desozomales de que estaban platicándose hace un instante, ¿no? Puede haber muchas fallas a lo largo de esos recortes que nos dan lugar a esas enfermedades. Ejemplo, la mucopolisacaridosis, y que les cuento es la más obvia de todo. Pues mira, yo les platicaba del de hereditario, de porque un buen día, cuando mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, esa no es mi hija, pero se aparece un freno donde se pone así, este, de repente se empezó a a los 18 años, jamás le había sucedido. Un buen día, de repente, pum, se hincha y se dijera que le pasó a, a usted alergia y al mes siguiente otra vez y al mes siguiente otra vez y entonces fuimos con los alergólogos y con los inmunólogos y todo no es alergia es alergia es alergia y ahí te vuelven con los este, esteroides, ¿no? esteroides esteroides esteroides esteroides y más esteroides y se seguía hinchando y hinchando y hinchando de repente se deja hinchar ya no había novio ¿eh? que gritaba ya no pasa nada de repente se va otra vez Sale de viaje con larga temporada y de repente se empieza otra vez hinchar ¿Y ahora qué pasó? ¿no? El estrés de la, de la Y de repente, que estaba en, en Nueva York, que si ahí hay una epidemia de piojos o curas, no sé qué, y ahí hay, hay por todos lados. Hay 2.000 empresas que se dedican a fumigar en Nueva York porque chinches, sin chinches, por todos lados, y entonces otra vez decíamos que era raro. Entonces, pusimos a estudiar y vimos esto, ¿no? Que es una falta del inhibidor de S1, del, del sistema de complemento. Ya, ya sea porque no hay o porque no funciona. Pero hay una que es estrógeno dependiente. Y entonces empezó a checar, pues ya no hay novio, ya nos tiene que tomar anticonceptivos. A lo mejor esa es la razón. ¿no? Y empezamos a hacer así, a ver, mija, ¿qué onda con este otra? Y empezó a checar y a checar y a checar y a checar. ¿no? Soluciona el problema, ya nos tomamos anticonceptivos y se acabó la historia. ¿no? Y se acabó la historia. Se acabó la historia, ya, ya no ha habido más problema con nosotros. Ahora, ¿Cuál es el tratamiento que se hace normalmente para el médica? Que les garantizo que se confunde con alergia, pero como no se pueden imaginar. Todo eso que está ahí, el plasma fresco, los que es antihistamínicos, que son muy limitados de funcionamiento porque depende de todo que la causa, los esteroides, como buenos impresores, que le pegan a todo.